invitado yo me voy a yo no sé tú papi va a llamarte de foto el tipo se puede pegar el tipo tiene un material no sé si tú lo has visto tú llegas tú te levantaste ahora pero un tipo te levanta a las 5 de la tarde señores james con nosotros pon un poquito del video para que ustedes vean que que el muchacho tiene lo de él está aquí con nosotros no sé sobroso que trae los artistas maduros de este país vamos a poner un poquito de lo de él gasol Flaco, yo, pégame el hombre ahí. ¿Eh? No, ¿para qué te llegaste, Flaco? <risa> Señores, James es de la Romana, ¿verdad? La Romana, me gusta la Romana. Para allá, para, el, para allá no me conoce nadie, pero hay un turista, un rico para el de <risa> la Romana. Claro, un gringo. Para allá, mírenlo ahí, un pedacito para que los muchachos vean el deleite. No es español. Señores, Jorge Luis Jiménez, artísticamente James, ¿verdad? Yes, sí. James, así. Bienvenido bien. aquí a San Francisco. El muchas programa gracias. gracias. Para mí es un placer, claro que muchas gracias. Aquí está la realidad, papá Tarima. Ya tú. No, mira, veo, mira. veo que tú eres duro, veo. Ya aquí tú vas a salir pegado, mi hijo, ya. Háblame 20. de ese tema eh, internacional, eso parece colombiano. Yo me bueno, llegó un colombiano, aquí un venezolano. No, no, de RD, de RD. De RD. Claro. Cuéntame, eh, ¿qué te trae por aquí y tus. Veo que tiene una canción muy bonita Se llama El Traductor, como fusionado Háblame de eso Bueno, yo hice una fusión ahí, mayormente Tú sabes, de muchos temas internacionales Tanto como Camilo Maluma, J Balbi También pedacitos de cosas de, de Daddy Yankee así más o menos, tú sabes claro Y fui lo... haciendo una mezcla Sí, no, no yo, eh, Hemos visto ahí, ahí te vemos con secreto Vemos que Que tienes un repertorio, que no eres... Nuevo en, esta, en, en este meneo ¿qué tiempo tiene la música? Bueno, tengo mucho tiempo desde los 17 años, profesionalmente, obvio, porque trabajé en hotelería okay. como cantante profesional, entonces. Ok. Sí. Pero los 17 y naciste en el 90, estoy en eso, ¿sí o no? Claro, claro, ah, está, está en eso, está, está, está en eso. Mira, capítulo, lo <risas> loco. Eh, entonces, eh, ¿tú encontraste la música en eso de, de hoteles y cosas, cantando en piano bar? Algo así. Sí, sí, se podría decir que sí. Eh, de, o sea yo canto desde que tenía seis años por ahí pero lo fui perfeccionando a través del tiempo me llamó mucho más la atención ya después que llegué a la madurez sabes que llegué a la pubertad y comencé a trabajar ahí, ahí está ver, vemos que eh, toca guitarra ¿Eh? <risa> una tía mía una tía mía una tía fue que te descubrió sí sí sí ah bueno eh, Sí, okay. sí, no, aparte de eso tengo un gran equipo de trabajo Estoy sí, bajo, no, bajo... no, tú callado moreno, que yo con eso Moreno un fin de semana aquí, no, no me pone a mano nadie <risa> Pues bien Y bueno, estoy bajo la firma de GCB Music. Eh, somos. Ah, porque Ponce. está firmado claro. el hombre ya Tenemos la vacuna ahí. <risa> Claro, no, por eso yo veo ese equipo Es una dama muy elegante ahí. Así por ahí anda Heidi ¿E Ella es la esposa tuya no, no, no. Ah, ya saben, muchachos, que es del equipo de trabajo. Es del equipo de trabajo, es del equipo okay. de trabajo. <risa> sí, no, no, porque pensaba que como que estaba solo, pero si tiene... No, no, un, por, un por ahí equipo. anda el chofer, por ahí anda también el fotógrafo, Héctor. Claro, fotos. cógeme bien esto, tú sabes que... Sí, no, que, que tiene la foto arriba. bien. Claro, claro. <risa> y, y, y ahí te veo también que anda de la mano de los Reyes Mundiales, de, de Max el Perro, que... Que es uno de los muchachos que trae los artistas aquí a San Francisco y el Cibao. Sí, sí, sí, muchas gracias. En verdad se le agradece mucho. Eh, yo quiero, como yo veo la guitarra, porque la pusieron ahí, porque tú sabes que yo soy medio. Yo quiero que me le haga algo a la guitarra porque acá. Capela, capela. Bueno, mira, yo te voy a presentar primero eh, el primer tema que lancé. Eso fue hace casi un año, que se llama WhatsApp. WhatsApp se trata de. Me votaron, tú sabes. Ah, si sí, me votaron, claro, entonces sí, después la muchacho. chica. Villalona siempre lo vota. O sea, y ponían, y ponían, en el, ponían en el estado de que, que ella sí estaba bien. Yo sabiendo que también estaba sí, que, que sufriendo, estaba, pero. Estaba sufriendo. Cuando quería volver para atrás, yo le canté. Dale da un ching ahí. ¿Se la pueden dedicar ahorita? Ya sabes, Villalona. Subes una foto en WhatsApp, queriendo disimular que ya está buena la cosa, porque conmigo tú no estás, ahora que ya te va mejor. Que no te hago tanta falta, lo quieras disimular Lo que el corazón te reclama y te digo Ya no me importa, te digo, ya no me importa Que sigas de presumida, gustándome que bien estás Y te digo, ya no me importa y te digo ya no me importa Que tú te vayas con otro Solo para disimular Y te digo, ya no me importa Te digo, ya no me importa Que sigas de presumida mostrándome que bien estás Y te digo, ya no me importa Y te digo, ya no me importa Que tú te vayas con otro Solo para disimular Señor, el aplauso ayer. Muchas no, gracias, ey, muchas ey, gracias. Este, este muchacho. Que, no la, no la pegue, espérate. No, no, no, hermano, no, tiene tranquilo. que tocar otra. Oye, este muchacho, ey, perro. <risa> vamos tirando que sea 40 fotos, como ahorita. <risa> el sábado, cuando me el otro. Me trato, Oye, perro, ya, ahí, perro <risa> está. Señores, no, no, no, qué bendición que un talento así como tú si eh, quiera eh, incursionar en la música y esa funciona, pero tú tocas muy bien la guitarra. Gracias, gracias. Sí, se un poco de hice una fusión para crear mi estilo, claro. No es así que tener un estilo diferente, sí, sí, claro. Eh, ya después de aquí te vas a pegar más porque veo que tú estás profesionalmente bien trabajado. No estamos, estamos puestos para eso, no, no, claro. Y, y es así. Eh, ya para despedir, toca un ching ahí. El tema promocional, todo ¿no? sí, para despedir. Recuerdo ese día, fue todo tan perfecto Yo me estaba preparando, esperaba el momento Así debí llegar, ay, ay, ay, ay, mirando tu silueta Hermosa al caminar, estabas tan coqueta Me puse medio loco Al ver que me miraste, no lo podía creer Ay, ay, ay, ay, luego te me acercaste te dije caminemos, oh, oh, así nos conocemos Y aunque no sepa inglés, verás que nos entendemos Todo pasó una noche mientras lo cantaba, todos mis ojos se conectaron de con labios que despejaba El mundo entero por nuestro amor, bailamos, gozamos y nos besamos Mirando a las estrellas nos acariciamos, mientras el tautón me iba ayudando Con no la más ruso de español Señores, ahí está James. Las la redes sociales tuyas para que la gente te bueno, encuentre. pueden seguirme en mi Instagram, en mis redes sociales como James Music RD. Se escribe J E M S Music RD. En YouTube, cuando vayan a buscar traductor, pueden poner James traductor que es más fácil para que lo encuentren así es más fácil. Muchas Pero gracias muchas gracias hermano mío, un placer tenerte aquí en Los Osobrosos, en Telenor. Señores, llegamos al final tú, tú, tú, tú tenías que decirme una hora con él, ¿para que ¿Eh? Eso es así, señores, hasta mañana vamos a pedir un chin, dale a la guitarrita me gusta. Señores, hasta mañana con James ¡Gracias